hola amigos de youtube cómo están el día de hoy voy a hacer un video un poco diferente analizando mi experiencia de cómo yo aprendí a volar esto pasó hace 23 años y bueno de que en realidad alguien me enseñó cómo aprendí yo a dominar las leyes de la física para poder elevar mi cuerpo y volar por los cielos volar por las ciudades eh, y esto de dominar las leyes de la física no es como, como dicen violar las leyes o sobrepasar las leyes, sino que es dominarlas. Eh, eso es un concepto que está muy equivocado, pero bueno, ahorita no me voy a poner a, a explicarlo. Mejor vamos a repasar la historia de cómo yo aprendí a volar y cómo tú también lo puedes de lograr, sí. Si tienes eh, paciencia y si haces eh, lo que yo te voy a decir en este video. Créanme que no es un proceso difícil. No, no, es, no tiene nada que ver porque para volar hay, hay muchos métodos, hay muchas maneras. Está, Tú puedes aprender a, a, a levitar tu cuerpo y, y desarrollar otros poderes este, usando la meditación. Eh, pero la meditación es un proceso que no todos van a aguantar porque es de 15 a 30 años eh, que tú tienes que estar meditando orando para poder elevar de hecho fíjate que el vaticano no tiene anécdotas tiene relatos eh, confirmados eh, asegurados y comprobados de santos que podían volar eh, y eso está, eso está comprobado pero yo les voy a hablar de mi experiencia, un método que no necesitas ni meditar ni orar ni necesitas elevar tu vibración ni necesitas hacer ningún hechizo o, o pócima mágica para poder eh, volar recuerdo que esto como les comentaba, pasó hace 23 años yo me encontraba en una misión de calidad eh, estaba donando comida a los más pobres alrededor del mundo esa era, esa era una misión que me, que me encomendó una de las eh, pues sociedades secretas a las que yo pertenecía en ese entonces